Nos llega una denuncia de un joven, un joven el cual nosotros conocemos, que es una persona seria de trabajo todo el tiempo, y le han tumbado una casa. Esto es algo como penoso. Le han tumbado una casa, le tumban la casa y, y, y realizan desalojo ilegal. Desalojo. Desalojo, sí. Desalojo. Ilegal. Vamos a escuchar el joven. En tu solar. No, porque vinieron unos depravados, como dicen a tumbar la casa porque yo no quiero problemas con, con nadie o sea no tengo problemas yo lo que quiero es que si hay alguien que tiene un papel original que me lo muestre se lo muestra el presidente de la junta de vecinos para yo saber que está legal y ahí nosotros nos vamos a la fiscalía la fiscalía determina a ver cuál de los dos está más legal si yo estoy legal un ejemplo me lo van a dejar a mí, si él está legal se lo van a dar a él o si no, la Fiscalía va a determinar que quedemos en un acuerdo de que me pague el tiempo que yo tengo metido aquí, pues yo tengo cinco años con este solar. Y, y aprovecharon para hacerme este daño en un momento que yo no estaba, en un momento como, como el sábado. Porque yo paro aquí de lunes a viernes, metido, y aprovechar un día feriado, como quien dice, para venir. Y, no, y todavía yo no he levantado la, la querella a la Fiscalía que ahora me voy a dirigir a la fiscalía para darle los datos de, de quienes fueron para que se averigüe la investigación. ¿No sospechas tú de alguien? No, todavía no tengo conocimiento de nadie. Lo único que yo, yo quiero es que me, de, me den la cara a mí, porque yo soy el actual el dueño aquí. Usted le puede preguntar a la comunidad aquí, que, que me ha dado a querer y aquí. Todo el mundo dice, bien, y me ayudan porque yo lo trabajo. O sea, yo vengo hoy día entero solito a trabajarlo y me, me, me he dedicado a trabajar. Pero imagínate, no, no tengo como la fuerza de levantar el rancho, la estoy haciendo chin a chin y vea lo que me hicieron, un daño. Porque si, si, si yo hubiera podido hacer una casa de blog, yo le había hecho una casa de blog y había logrado mi, mi derecho. Pero yo voy a tratar de levantarla para ver si. Van a tratar de tumbármela de nuevo, porque ya va a estar en la mano de la fiscalía y la justicia. ¿Cómo es el nombre tuyo? Eduardo Eduard José Lora. Ahí está la denuncia de Eduardo José Lora. ¿Eh? Nuestro amigo, cariñosamente, Eduardo Babún. muchacho que con sacrificio compró su solar. Esos son los solares que están en Vistel Valle. Que ya eso lo han regularizado mm. y con el papel de la Junta Vecino Agrimensor. Se va al ayuntamiento y lo asienta y le dan sus papeles. Pero si usted es el dueño o tiene algún documento de ese solar, usted no puede ir por la violencia. Usted habla con él y van a la justicia. Exacto. Ahí, usted no puede... Eh, ya esos tiempos pasaron. Usted no puede venir a mí a montarme terror, que esa tierra es mía. Usted tiene que ir conmigo al tribunal de tierra. Exacto. Y ya, vea, busque la parcela tanto de tal. Y ahí la secretaria lo va a buscar a usted. Si usted es el dueño, va a salir ahí, que usted es el dueño y ya pasó el problema. Usted le da algo a ese muchacho porque tiene seis años con ese, eh, eh, solar. Con ese solar. Tiene ese solar ocupándolo. ¿Usted entiende? Pero y si ya, por no que sea violencia, porque si usted... Aquí hay gente en San Francisco Macorís que han hecho casas, yo he sido testigo, comprando de Astrella dos varillas, sí. consiguen 300 pesos y compran dos varillas... Eh, consiguen 500, pues si lo compran de blog y lo ponen ahí. Para que usted venga entonces y le tumbe la casa. Así Aunque sea bien. de madera, es eh, un gasto. Usted tiene que buscar y pagarle algo. Aunque sea amigo, usted tiene que... Si son amigos que lo están haciendo como un amigo mío, eh, hay que comprarle la comida. Pagarle el día la comida y, y par de refresco hasta par de cerveza que se, eh, que se beban. Entonces, no use la violencia. Evite un problema y usted va a la justicia y lo cita a él o habla con el personal y van y resuelven eso, eso es lo que queremos para que no pase más de ahí y las cosas se puedan resolver por eso lo publicamos aquí, porque ese no acercó a nosotros y es un muchacho serio de trabajo y esperemos en Dios que no pase más de ahí, que lleguen a un acuerdo en cuanto a eso Bueno, yo suscribo porque es que, o sea, esa no es la forma no son formas de atropellar a una persona independientemente de que usted tenga la razón o no porque cómo es posible que usted que tenga, ok, una propiedad, un solar, entonces ven, ven y resulta que usted se descuide ese solar, en eh, la Junta de Vecinos y, los, y el Ayuntamiento y las autoridades, pues decidan hacer lo que ellos entiendan, porque hay una ley, ¿verdad? Hay reglamentos que, que dicen eh, lo que le pasa a un solar baldío, y ¿eh? que incluso hay solares que ni siquiera pagan impuestos, ¿eh? aquí en Macorís O sea, si ese solar está ocupado, y usted entiende que ese solar es suyo pues y está ocupado, siendo ocupado ilegalmente, pues vaya donde esa persona, haga una conciliación o dirímalo en los tribunales. Y, claro, ya. y ya, no hay, hay que llegarte tanto, no hay que destruirle el, eh, eh, eh, lo que haya hecho, a ella, sea hasta una canchita, si, si se hizo. Óigame, no hay que destruírselo, no hay que a, a, atropellarlo así. Vamos a llegar primero a, un, a una conciliación, vamos a dirimirlo en los tribunales. ¿Quién tiene la razón? si. La tiene esa persona que sería propietario del, del, del terreno o la persona que, que denuncia que le tomaron su casa, que puede ser que le hayan donado ese terreno, que podría ser ilegal, que podría o sea, podría ser de utilidad pública y que puede llegar a un acuerdo y se lo dieron a él por un dinero. O sea, incluso solares que se han vendido siendo de... Supuestos dueños. ¿no? Sí, que eso se ha regularizado ya con el ayuntamiento y el tribunal de tierra. Le han dado papeles y todo porque van con la Junta de Vecinos y ahí está el presidente de la Junta de Vecinos. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la Junta de Vecinos. Buen día, ya como lo dice, soy el presidente de la Junta de Vecinos del sector profesor Juan Bosco de Vista y Valle. Esto ha venido ocurriendo así, en esta forma. Pero entiendo que no debe de ser la forma de exigir el derecho. Es que cualquier persona que se sienta con derecho de un solar acá, debe de primeramente presentar el título o el documento que tenga hacia la Junta de Vecinos, dirigirse a, a la Junta de Vecinos, presentarlo y decir, mira, este es mi solar, yo lo necesito. Enseguida se hace un acuerdo con quien lo esté eh, habitando, se llega a dicho acuerdo, se va a la fiscalía, se registra, se va al registro de título, entonces ahí es cuando se va a saber verdaderamente quién es el dueño, porque en realidad ya este muchacho va para seis años aquí y todavía na eh, nadie le había parecido dueño de nadie. Entonces ahora es fácil, ahora venía a hacerle este, este desorden a él sin ninguna explicación, necesitamos por Dios, todo aquel que se sienta con derecho de un solar que presente. Las cosas se hablan señor. ahí está el presidente de la Junta de Vecinos, eh, el muchacho parece que está diciendo la verdad, Edward, que no va a hablar de mentiras y mire eso es algo que bueno, está apoyado para, está apoyado por la junta de vecinos da, da pena eso eh. Todo, ir y destruirle eh. sin decirle nada eh, aprovechando eso, que se hubiese que se fue de ahí aprovechar y derrumbarle lo poco que tiene oye eso así no, eso no y, es pues, abuso. Y, y, y, y provocando porque vaya ese hombre llega a la misma hora que está eso es verdad porque, y esa gente viste vaya que por más serio sí. que sean son picantes todos yo tengo gente en Vister Valle que son serios, pero ya sí, tú pero sabes. que tienen valor. Te salen, te salen de ahí ahí, te aplomean claro, y te sacan. No, porque usted y son va subiendo serio. eso poco a poco. La gente de Vister Valle, momento, gente a la buena. las 12 días, ¿eh? Gente, ajá. Que usted llegue y, y vea que te, claro, le estén tumbando lo claro, suyo. Usted, usted, sí. <risa> Ay, hay que usted va a buscar donde mismo. no hay y va, y, va, y, va, y, va, y va a sacar. Entonces, lo que están es provocando. cosas ah, peores. Así es, esperemos que no pase más de ahí ya. Las autoridades que estén pendientes de este caso. Sí, sí. En Vister Valle, gente buena, Víctor Valle.